Hola de nuevo, ¿qué tal? Soy Ángel Gil, seguramente algunos ya me conocéis. Y si estáis viendo este vídeo y no habéis visto el anterior donde explicaba de manera global eh, lo que es el método 4T, hoy os voy a hablar de la primera T, el talante, que es la estrategia mental. ¿De qué se compone? ¿Qué es lo que yo trabajo y lo que considero deberíais trabajar en vuestros equipos? Y son estas cuatro columnas. Deseo, decisión, determinación y disciplina Sí, esa que no gusta ¿Vale? Pero ahora, ahora os explicaré El deseo es conseguir lo que quieres realmente Pero de verdad No algo que de verdad no quieras Que dices que lo quieres pero después no estás dispuesto o dispuesto A hacer aquello que hay que hacer Identificar lo que quieres realmente es importantísimo Sí, hay que tener metas u objetivos altos pero que sean alcanzables, porque si no viene la frustración. Muchas veces necesitamos ayuda externa. Sea bien si eres gerente, si eres broker, si eres director comercial o bien un coach externo como puede ser yo. Conseguir lo que quieres realmente es el primer paso. Segundo, la decisión. Cambio de estado para pasar a la acción. Una vez sabemos con seguridad qué es lo que queremos, lo que tenemos que hacer es pasar la acción, definir exactamente qué acciones vamos a hacer para conseguir aquello que deseamos. Un cambio de estado. La determinación. Crear las condiciones mentales para mantener la decisión del deseo. La determinación. Me encanta. A mí yo digo que la determinación es algo que todos llevamos dentro y que en un momento dado sacamos. Ya lo he explicado, llevo en la profesión desde el año 1994. En el 2010 me empecé a formar como coach y en el 2012 me lancé a la aventura de esto de ser formador y coach. Os aseguro que hubieron momentos muy difíciles donde quería tirar la toalla, pero mi determinación era total. Era algo que me salía, una fuerza que me salía de dentro. Mirad, yo siempre explico lo mismo. Es como si aquí, en este lado, tuviéramos un armario que se cae. Yo estoy solo en esta sala, quiero levantar ese armario. Posiblemente, estoy fuertecito, pero posiblemente no fuera capaz de levantar o de mover ese mueble. Pero si de abajo estuviera mi hijo, os sea, aseguro que sale una fuerza no sé de dónde, que estoy convencido que lo muevo lo suficiente para sacarlo de ahí. El que se hubiese hecho daño era el motivo por el cual yo sacaba esa fuerza que no sabemos dónde tenemos. Porque lo quiero, porque no quiero que sufra, porque quiero, mi deseo es que esté bien, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos que trasladar exactamente al deseo, el deseo de conseguir aquello que realmente te has propuesto. Por último lugar, el cuarto la disciplina, generar la autodisciplina para el éxito personal, autodisciplina. Lo que yo digo que hacen falta, hacen falta dos cosas, motivación y disciplina. Aquel o aquella gente que es, que tiene éxito, que, que triunfa en esta profesión, compruebo que tiene las dos cosas, motivación y disciplina. Para mí, ¿qué es la motivación? Es hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo porque me apetece hacerlo. ¿Y qué sería la disciplina? Hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, aunque no me apetezca hacerlo. Y no tiene que venir nadie de ordeno y mando a decirme «Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto». Tú te has planteado tu deseo, el que realmente quieres, si lo has identificado, sacarás la determinación para, con disciplina, conseguir esos resultados. Y de esto se compone mi estrategia mental. Eso es lo que hago como coach. Si no lo estás haciendo, seguramente puedes hacerlo tú o puedes contratar a alguien para que te ayude a conseguirlo y llevar a tu equipo a otro nivel. Si te gusta, dale a me gusta. Si te quieres suscribir a mi canal, también te puedes suscribir. Dale a la campanita para que llegue el mensaje de los nuevos vídeos. Te espero también en mis redes sociales. ¡Chao!